María es complicada, aquí ya todo el mundo tiene asignado su sitio y es difícil cambiarlo. Aunque ahora se está revolviendo un poco. Pues ahora con la boda de tu sobrina. ¡Alegría! ¡Ha llegado tu sobrina! Mucho jaleo, ¿no? Eh, eh dejadme un latito tranquilo con mi prometida, ¿eh? Aguanta el tirón y ya está. Se nota que no tienes una familia, jodida. Las familias son todas iguales. ¿El micro ese qué es? Es un baño que se dan las novias antes de casarse. ¿Hay mujeres solo? Por supuesto, ellos ya vienen purificados de fábrica. ¿Sabes cuántos tipos de tarta he probado hoy? Yaeli, ¡Hay una aceitunita. ¿Hay aceituna? ¿Sabes dónde hay un cuenquito o <risa> Un matrimonio siempre es una bendición. No te comportes como una fría. mamá, no pongas las cosas difíciles. Sois las dos igual de orgullosas. No Esta rosa de tenía que pegar. ¿Qué crees que somos? Yo vaya donde vaya, siempre voy a ser una mora. Todo se aguanta mucho y a mí ya no me da la gana. No sé si la boda es buena idea. No soy una niña y no estoy sola. Me he hartado. Pues hace muy bien. Para de nuevo Dios no podía estar en todas partes hizo a las madres